¿Por qué hice 7? Explícame eso. Porque es lo único que hay. Ya sé que hay así. Espera. ¿Cuánto falta? Oh. No. Hey guys. Yo desde el pasado tratando de hacer un blog. Siempre pasa algo, y no puedo. No puedo avanzar. en vez de tirarlo a la basura lo voy a pasar un poco porque um, mañana estoy de cumpleaños, pero no se, me, no se emocionen porque soy de esos buenos raros que no les gusta su cumpleaños en verdad me considero un montón que una muy buena niña. mis viejos siempre me dieron el gusto, siempre fomentaron mis actividades extro incluso aunque no les gustaba, Mis viejos odiaban la idea de que yo fuera músico, pero aún así lo, igual me estimularon caletas por mis lados artísticos y, y nunca me faltó nada, nunca me faltó comida, ni zapatos, ni... Nada, no te va a falta nada. De verdad no tengo ningún recuerdo traumático asociado con mi cumpleaños. Al contrario, son puros cumpleaños, bacanes, buena onda. Mi primer cumpleaños no me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo haber tenido una torta en forma de cancha de fútbol con pequeños jugadores y una pequeña pelota. Y bueno, es la cancha. Joder. Pelota, huevón, qué bacán. Básicamente, yo no tengo ningún trauma con los cumpleaños. Y no estoy diciendo que ustedes no deban celebrarlo, o que esté mal celebrarlo, o que está mal que me celebren a mí. De hecho, la quiten cuando me conoció, pensó que yo era el cliché de los cumpleaños. Y no, a mí me gusta celebrar los cumpleaños, pero. En realidad, mi problema es que me celebren por simplemente existir. Sí, suena súper raro y mañoso, y eso es, es una maña, nada más que eso. Como que me gustaría que me celebraran por que logré algo, hice un buen blog o un buen video oh. siento que la celebración tiene más relación con logros pero es que no estoy de acuerdo no importa no importa Razones para celebrar nunca van a sobrar Siempre son bienvenidas cualquier excusa Decir juntémonos a tomar un trago, a tomar unas, a comer un asado Porque si, sí, a, juntémonos a celebrarte Es como, como que no me gusta Estoy seguro, los que deberían ser celebrados son mis padres Porque ellos lograron esto Creo que en verdad debería, mi madre en este caso, debería ser celebrada Feliz día a ti para sí, mi mami. Convertido en mi madre hace 35 no, años atrás. lindo, papá! Espero que lo pases súper bien hoy día. Gracias a ti, mami. Por, por, por todos los cumpleaños que me has dado. Por ser mi mamá. Por todo lo que me diste cuando era chico. Todo lo que soy hoy día gracias a ti. Papito. The Yo qué voy a hacer? Espera, ¿cu ¿cu ¿cuánto falta? <risa> ¡Oh! <¡No! risa> ¡Es mi oye, es mi vela!